Buenas a todos, bienvenidos chicos a un nuevo video Y es que hoy, hoy, hoy, hoy es un video especial Otra vez es una juntada, sí, sí, es una maratón de juntadas, por Dios Hoy tenemos, aquí tenemos a Wholecore hermoso, Wholecore divino Y es que hoy, hoy, el día de hoy no estoy solo, no solo somos Holcore y yo Porque es que tenemos un invitado especial y es Ramdol ¿Por qué? Porque es que hoy tenemos algo especial que creo, creo que va a salir muy bien y es que hoy tenemos la colección de un Suscriptor, así es, no es mi colección Mi colección, ya saben que siempre es a final de año Y comienzo del siguiente, y pues nada Hoy vamos a ver su colección de Battle Planet Porque bueno, si mostráramos la de Battle Brothers Nos gastaríamos 8 videos, yo creo, así que vamos a mostrar La de Battle Planet, que apenas está comenzando, pero que Tiene unas joyitas, que yo digo, bueno, esto Esto, esto es arte, o sea, ni la Vinci Tenía este arte, y es que este video no lo voy a hacer Solo yo, Julián también va a estar comentando Su colección, pues porque, pues son de él, ¿no? entonces Pues nada chicos, espero que les guste muchísimo este video Recuerden seguirme en mis redes sociales, todas estarán Aquí abajo en la descripción, recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones, también lo dejo en la descripción Y pues nada, comencemos Y bueno gente, aquí Julián de vuelta Esta vez mostrando mi colección Battle Planet, la cual mmm, No es muy grande que digamos, comparado Con la colección clásica que poseo Por el momento poseo 6 Battle Planet Ya más adelante veré cómo conseguir Más, bueno, vamos a comenzar con el Primer Battle Planet que obtuve, el cual es Pegatrix Aurelus, este me lo Trajo mi madre, mi jefecita Desde nada más y nada menos que México, ella estuvo en Playa del Carmen Y bueno, yo le encargué Unos Bakugan, pero me trajo este Chiquitín para comenzar con los Battle Planet Es un buen comienzo, además que los Aurelus Son de los más poderosos que existen Por consiguiente tenemos a Un Dragonoid Pyrus versión Core Este Dragonoid me lo trajo una amiga Muy querida, les digo muy querida Desde los Estados Unidos, es un gringo Este chiquitín tiene apenas 200 Poder B, atributo Pyrus Obviamente el protagonista de toda La serie Battle Planet Y por último explicando esta parte tenemos Un Diamond Garganoid El cual bueno este Garganoid es, res, es técnicamente reciente Apenas tiene 300 poder B pero su porción de ataque es bastante increíble Resulta que eso es arte Arte. Es arte, le digo Arte Continuando con lo que le relataba Garganoid fue uno de los más nuevos, sí Lo conseguí de pura casualidad Porque buscaba originalmente a Kragelios Pero lo vi a él Y fue como mmm, Mío Y así fue como lo obtuve Es curioso, ¿no? Bueno, aquí tenemos de invitados a Miguel, mí, el Ramdol Y bueno, este Apolonir Que es especial, véanlo Es error Porque vean Se supone que debería tener este El símbolo subterra Pero este es Aquos O sea, ¿qué demonios te está pasando, eh? Y acá es el señor Ahí siga con el... Y bueno, esta ha sido, bueno, por así decirlo toda mi parte en este caso, pero igualmente aquí los dejo con tu Bakugan, es para seguir con el asunto. Bueno, y ahora sí ya vuelvo yo aquí viendo hermosuras, ah, dime si esto no es arte, ah, dime Adiós. si esto no es, Dios mío, ¿qué? qué belleza, hermoso, hermoso bueno, y ahora tenemos, tenemos tres vacuones que voy a mostrar yo, dos cuales son pues, pues tres, ¿no? uno Ventus, uno Pyrus y uno Aquus, entonces esta parte pues ya la voy a hacer yo, ya que pues Julián me dejó hacerlo, ¿no? en primer lugar tenemos un Trox Ventus hermoso yo tengo a Trox, pero mi versión es versión ultra, por lo tanto pues digamos como que es padre hijo o algo así no mentiras, no, pero este es muy lindo la verdad, es el atributo de la serie como saben igual Battle Planet, digamos la serie no tiene los mismos vacuones que se venden, algo que no pasaba con Battle Brawlers Pero pues bueno, aquí están los dos Este Bakugan de Julian es muy lindo Me parece que es muy bello, de hecho podría Robárselo si quisiera, pero no lo haré No lo haré, por ahora 500 poder B, pues impresos en el Bakugan En la carta probablemente tenga otro O no, no lo sé, igual saben que Valplanet Tiene más controlado este asunto, muy lindo 500 poder B, me parece que está muy bien Para hacer un Bakugan normal, luego tenemos Algo Ultra por fin, y es un Dragonoid Ultra, muy lindo Es muy hermoso, es un Dragonoid que al comienzo teníamos problemas O sea, él y yo estábamos como en plan Mira, no, no me hables, cochino, vete para allá Pero que aquí viéndolo en persona Estoy como, oye, oye ¿Tú cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Quieres que te lleve? Mm, ¿Sabes? Patas. O sea mm, Patas 500 poder B también, tiene lo mismo que trucks Este es ultra, ya saben que es este Ultra Dragonite y sin es Hiper Dragonite, creo que Sinostimal. Y salió otro Dragonite ya, así que Bueno, se venía, se venía, o sea, sabía que iba a llegar Otro Dragonite y probablemente mil Dragonites Más, pero... Ah, y por cierto, tenemos Aquí, bien nada más, que hermosura de Una combinación, o sea, estas Fusiones no las tiene ni Dragon Ball, ok No mentiras bueno, si tiene un Ramdolion y un Trucks, pues ya saben, tienen que hacer eso sí o sí. Y el último que tenemos es un Fangsor Aquos. Y pues es un Bakugan muy lindo que tiene 600 poder B, es bastante poderoso la verdad para hacer un Fangsor. ¿Qué pasa con Fangsor? Que su nivel de daño no es tan grande, o sea, no es tan alto. Como si lo es su poder B. Entonces digamos, creo que tiene dos de nivel de daño si no mal, o uno creo. Aunque sí si tiene mucho pero y puedes ganar muchas, como que su nivel de daño es una carta, entonces como que... Hombre, es más que todo como un Bakugan como irritante que te está haciendo así todo el tiempo hasta que te mata, ¿sabes? Entonces, pues nada, muy lindo. Y pues bueno, con esto concluiríamos la colección. Me parece que es muy bonita. Sé que es una colección que va a llegar mucho más lejos porque sé lo coleccionista que es Julián. De los clásicos, ya llegamos a la cifra de 200 ejemplares unidos. 200 ejemplares, ¿ok? O sea, tengo miedo, tengo miedo. Si quieren ver la colección de Julián y sus 200 Bakuganes, háganmelo saber en los comentarios. 500 likes y lo hacemos. Voy a la casa de Julián y le grabo sus 200 Bakuganes, ¿ok? Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar. Y bueno chicos, esta ha sido la colección de Julián. Vamos a hacer una recapitulación así bien rápida, bien entretenida. En primer lugar tenemos un hermoso Garganoid Diamond. Hermosísimo, es muy lindo. Luego tenemos un Dragonoid Bakugor y un Dragonoid pues Ultra. Uno es colombiano y otro es estadounidense. Y luego tenemos un Trox Ventus, también muy lindo, muy hermoso. Es una figura simple, pero que me encanta, como con Trotonium. Luego tenemos a Pegatrix Aurelus. Muy hermoso, muy Mi lindo. Mi primer Barrel Planet. Y por último tenemos un Fangsor Aquos muy lindo. Y pues nada chicos, esta ha sido la colección de Julián. Si les gustó, pues espero que le den al like, que comenten qué Bakugan de la colección de él les gustó más. Ya saben, si quieren ver la colección Barrel Brawlers de él, que son como 200 o yo creo que ya más. Pues me avisan, porque es una colección muy bonita. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Pues para ver más videos así, ¿no? Y nos vemos en otro video. Gracias, chao, Adiós. Chao.